Yeah. Hola a todos y a todas los presentes en este primer encuentro anual, ¿cómo se llama? Primera reunión anual de medios del sur de Chile para la difusión de la música chilena, un título hermoso. Eh, me presento, soy Doctor Pez. Pertenezco a, a la agrupación musical Oxycorte Mensajería Efímera de acá de Santiago, eh, que es un básicamente un grupo de estudio eh, que se enfoca en en los efectos de la industria cultural, de la industria de la música, en la creación y la difusión y la manera de pensar la música en realidad por parte de los músicos chilenos. Eh, con esta organización participo también de la red de asociaciones de músicos que se llama Corredor, que me imagino que está Checho ahí presente, Checho de Chillán, del sindicato del rock de Chillán. Quizás él ya les habló o les va a hablar acerca de la red. Eh, y participo también en Tracalá, parque de imaginarios musicales, que es un, un, un encuentro de también de reflexión a través de distintas dinámicas creativas, de una jornada de dos días que se hace, hemos hecho ya dos veces acá en Santiago en dos comunas distintas, y, y es un equipo de trabajo también que sustenta esta actividad, eh, que trabaja durante a, a, alrededor de seis meses, preparando esta actividad. Eh, quisiera agradecer a Rodrigo ¿cierto? por esta iniciativa. Estoy muy contento. Es, me da mucha lata no haber podido estar allá. Pero, de alguna manera, a través de este video, pretendo poder aportar con un, un, un granito. Eh, yo, principalmente, me interesa eh, que se pueda generar una nomenclatura en común por parte de, de quienes trabajamos en la música porque siento que es difícil llegar a, a, a acuerdos y avanzar si tenemos como visiones distintas de, de conceptos clave en nuestras conversaciones eh, conceptos como autogestión que es muy ambiguo no puede significar muchas cosas a la vez o el concepto como músico independiente también y principalmente industria Creo que hace falta un poco eh, despejar ciertas dudas con respecto a, a de qué se trata, cómo funciona la industria, cuáles son sus objetivos, de qué manera opera, hacia dónde apunta y en, en, en, en qué manera nosotros eh, nos involucramos en ella, de qué manera nos involucramos con ella y, y qué significa también, políticamente sobre todo. Eh, no es algo que quisiera hablar en este momento, no me voy a explayar sobre eso, pero sí... Eh, quiero plantear lo siguiente. Eh, ¿Existe un, la posibilidad de generar un desarrollo como músico por fuera de la industria? ¿Es necesario que el, que el desarrollo del músico sea industrial? ¿O puede haber un desarrollo de tipo comunitario? Eh, que tenga una lógica distinta, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿cierto? Y desde el punto de vista. De la, del respeto por la diversidad territorial, en este caso. Eh, por, la, por las distintas identidades que cada, cada músico, cada artista o cada ser humano en realidad puede tener. Pues el, la industria me da la impresión que tiene un objetivo eh, globalizador, homogeneizante. Hay, hay una tendencia en ello y no es casualidad, digamos, es su objetivo. Entonces, eh, no quiero aquí plantear que, que haya que estar absolutamente en contra de la industria, pero sí creo que hay que hacer un camino, hay que forjar un camino paralelo. Puede ser dialogando o, o al choque con, con la industria, eso va a depender de cada uno. Pero me da la impresión de que no, ese camino paralelo no se ha forjado, no, no ha tenido la seriedad suficiente como para armarse. Entonces cualquier tipo de encuentro, como el que están teniendo ustedes ahora, o como la, los encuentros que tenemos nosotros en la red de corredor, apuntan hacia algo latente que hay ahí, como la necesidad de ir armando algo que no sea necesariamente industria, porque si no, me parece que ser parte de la industria es, es sencillo. Los pasos a seguir, digamos, eh, son están ya delimitados, marcados. Eh, entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Eh, el pequeño grano de arena que yo quería traer aquí, a colación, eh, es... Quiero hablar sobre el proyecto que tenemos como Red Corredor. Dando mi punto de vista personal, ¿cierto? No, no, no voy a decir que es la, la opinión oficial. Pues eh, aún está en conversaciones, eh, hay que definir varios detalles. Eh, pero básicamente se trata de lo siguiente. Eh, es un, un proyecto, un programa, un plan eh, que busca la circulación integral de los músicos por el país. ¿Ya? Aquí tenemos dos modelos que nos vienen a ayudar para explicar esto. Eh, la circulación hasta ahora, cómo se fomenta, suele ser lineal, digamos. El conejito viaja de, de su ciudad a otra a, para, poder ir a para poder tocar y demostrar su trabajo. O suele ser también, eh, en, en, en un sentido y, y otro, lo que se llama el... el el de vuelta, ¿cierto?, una modalidad de intercambio, que viene este monito a tocar a la ciudad del conejo y el conejo va a la ciudad después del monito a tocar, ¿cierto?, y se, se, se encapsula la, la relación, ¿cierto?, la circulación de estas dos bandas, eh, que está súper bien, pero eh, según lo que hemos conversado dentro del corredor, es necesario que también haya un, un desarrollo exponencial de esto, Okay. ya salir de la lógica del yo te ayudo, tú me ayudas y empezar a generar un proceso de circulación por el país por los distintos territorios respetuosos de las identidades de los territorios eh, donde no solo uno vaya y otro venga sino que distintos monos vayan yendo a tocar a otras partes inventando nuevas lógicas de, de circulación eso aún no lo tenemos eh, solucionado por supuesto pero sin duda que cada pequeño aporte que uno hace desde su lugar, en el caso mío desde Oxicorte, por ejemplo, en el caso de un sello desde el sello, en el caso de una radio desde la radio, en el caso de un fotógrafo desde las fotos, eh, todo eso si tiene detrás el como objetivo el impulsar una, una especie de diáspora de desarrollo de los músicos, eh, va a ir generando poco a poco un, un proceso cultural muy interesante si sí tiene como contenido esta conciencia de querer aportar en una, en una exponencialidad de circulación y dentro del corredor hemos definido esta circulación como circulación integral en el sentido de que ya no hablamos solo de que el morito vaya a tocar a la otra ciudad no hablamos solo de, de circulación de música en vivo de giras eh, Sino que también eh, agregamos otros puntos a esta circulación. Hemos definido cuatro. El primero es, claro, la música en vivo, circulación de música en vivo. Segundo es la circulación de material discográfico, ¿cierto? Que también circule por el país música grabada en eh, formato físico o digital eh, de una ciudad a otra, que para que se puedan ir conociendo, ir abriendo espacios donde este material circule, no, no solo a través de puntos de venta, de distribución, sino también. Eh, ...de muestra de, de, de este material. También el tercer punto es la circulación de material audiovisual, que no sé por qué lo grafiqué con dos cartas. Porque no sé cómo mostrarlo de otra manera. Pero los videos de, de, de las bandas, videos en vivo, videoclips... Y no solo eso, también eh, hay desarrolladores audiovisuales que hacen trabajos con música... Eh, como por ejemplo documentales musicales chilenos, existen varios, que no circulan por el país. Y me parece que también sería algo muy interesante de incorporar dentro de toda esta lógica, y así como los desarrolladores audiovisuales, quizás de otras disciplinas también que se me escapan en este momento. Eh, y la cuarta patita de circulación integral sería la circulación de las ideas. Y esto eh, plasmado en, en libros. Eh, en revistas, en fanzines, en, no sé, entrevistas, en el fondo donde se, se circulen las ideas que tienen los músicos, no solo, la, no solo la música, sino también lo que piensan y los proyectos que tienen. Y también, bueno, en general, espacios donde estas ideas se encuentren, eh, conversatorios, encuentros como el que están teniendo ustedes, eh, o quizás instancias mucho más... Eh, no sé si decirle pequeña pero mucho más eh, cercanas, como es el, el intercambio a través de un de juntarse a, a compartir una comida entre músicos de, un, de una ciudad con otra, que los inviten y aparte de ir a tocar, de mostrar sus discos, de mostrar sus videos, también se encuentren con otros músicos para almorzar. Eh, generar líneas de trabajo, o sea, es, es, estas cuatro líneas de trabajo que nosotros estamos planteando, generar proyectos dentro de estas líneas de trabajo, nos parece absolutamente importante y por supuesto que el corredor no puede hacerse cargo de este monstruo gigante, de este proceso cultural. No, porque no, tampoco la idea es que sea igual de paternalista como son otros procesos culturales, sino que la idea es echar a andar una, una, una bolita y que cada uno aporte desde su lugar, como les decía antes. Entonces, eh, la idea sería generar una, una política cultural en el fondo, de circulación, que básicamente aporta a través del resaltar la, la identidad de los territorios, de los músicos de los territorios, y otorgarle una naturalidad al proceso de intercambio, no solo comercial, sino que también de intercambio de experiencias, intercambio de, de contenidos. Entonces, no todo el desarrollo de un músico debiera ser industrial, según mi forma de ver, y no toda política cultural tampoco debiera venir del Estado. Podemos hacer una política cultural nosotros, como asociaciones, como gestores, como artistas, técnicos, intermediarios, etcétera. Eh, ese es mi pequeño aporte para esta para esta oportunidad. Eh, espero no haberme alargado mucho. Eh, eso. <ríe> Un saludo a todos, que te lo pasen muy bien.